Hola, mi nombre es José Antonio y soy técnico en, en sistemas de regulación y control automático. Esta es una estación MPS de Festo FluidSIM, Alemania, y está preparada con funciones y esta maqueta eh, final es la estación final, pero también la tengo enlazada con, un, con la Q4 que le dice esta entrada que a la, a la anterior que está que está ocupada no ahora tenemos ejemplo, una. bueno esta no me ha contado esta se va al medio esto lo tengo hecho con, con, con el programa de, de Siemens Step 7 step 7 y está hecho con funciones y de Bs y con, con gestión de alarmas que una alarma es esta que aprieta el pulsador de emergencia y se enciende su su, pulso, eh, su, su luz y aquí en el reset antes decía que que estaba el pulsador de emergencia encendido entonces tenemos dos posibilidades de seguir con un pulso, que yo lo hago así y, y sigue. Yo lo tengo hecha con que cuente cinco, cinco por cada rampa porque no caben más. Si lo y por aquellas cosas que no se diera cuenta que, que se está llenando, pues aquí tenemos una, una ampliación que yo que yo he preparado que en otras maquetas como esta. En otros centros eh, educativos no se ha hecho, que es, digamos, eh, por ejemplo, hay cinco ahora y aquí nos marca que está que está llena. Entonces, yo lo que he hecho es, por ejemplo, vale, está, eh, está ocupada la segunda, pues entonces vete a la primera o a la, o a la tercera. Y es lo que hace. Si sí, es esta... Esta, pues como va a su sitio, pues va, pues, a, pues va a su sitio. Esta es la ampliación que he hecho yo, que yo no he visto ni por internet ni por otros sitios que, que se haya hecho. Y entonces si tenemos la tercera, pues va a la última. Si ya aprieto la pulsador de emergencia, que ya lo he dicho antes, pues se enciende la emergencia. Sigo. La gestión de alarmas es una con el pulsador de emergencia, otra es por ejemplo esta que no que no llega que no llega se entretiene por lo que sea salta el arma veis y ahora sigo hay la posibilidad también de seguir o de o de hacer un reinicio que es lo que voy a hacer ahora un momento estás aquí entonces se nos va al inicio. Si yo la pongo aquí, como está en automático, le hace falta la, la orden de marcha. Entonces ya está. Sigue. Entonces lo que os estaba enseñando, ahora aquí me marca las luces que están, las rampas que hay, completas, esta no le faltará mucho. A ver, a ver si llega a completarse. Tampoco. A ver ahora. Bueno, me faltará alguna. Ahora. veis? Rampa tercera y era. Entonces, si yo, si yo le pongo otra, como está completa... Pues se me va la primera. A ver en esta que hace. Vale. Y, eh, después eh, hay otra alarma que no sale el cilindro por lo que sea. Ay, que, que me he equivocado. No sale. Entonces, alarma. Yo sigo en su sitio. se ¿no? Bueno, esta, la primera, está llena también. Entonces, esta va a su segunda. Porque al principio se ha llenado la tercera y la primera. Entonces, hacía esto. Esto es todo. Es programación Siemens. Programo con Siemens si me gusta la programación de escalera o ladder. Y bueno, también soy un poco de periferia descentralizada. Y bueno, esto es todo. Si os gusta el vídeo, pues. Dale al vulgar. Para vale, esto